Soy Virgilio, y espero que disfruten para niveles de esquina. Bueno. Muy bien. ¿Estás bien? Bueno, debido al inconveniente sufrido previamente, vamos a... Le mi trabajo a mi amigo Pablo. ¿Lo voy de Pablo, ¿cómo lo ves? Bien, bien, la veo. Bien, es una máquina que tiene tanta fuerza. Vamos a ver cómo se perdía esto. Eh, Izquierdo abajo, ABC Star. Subí, subí, tecla patada, piña, piña patada. Saltada.